como criatura única también juegas un papel importante en la obra de dios nunca te consideres inútil en la iglesia se te ha asignado una función exclusiva recuerde sin embargo que este ministerio no debe realizarse separadamente del resto del cuerpo de cristo no actúes como si estuvieras solo estancado en tus relaciones con los demás para que tu vida sea útil Sé tú mismo, un aporte, un beneficio y no un desperdicio. Hay mucha sabiduría en darse cuenta de la conveniencia de confiar en los demás y más que eso, tener la voluntad de ser el apoyo de alguien más. Sé lo suficientemente generoso para dar, pero también tienes que ser lo suficientemente humilde para aceptarlo admite honestamente tus errores y siempre prepárate para perdonar los errores de los demás el amor y la aceptación la tolerancia y la comprensión la simpatía y la paciencia no son elementos opcionales en la vida cristiana entiendes mejor que nadie que necesitas todo eso de otra persona cuando las cosas no van bien en tu vida por esta razón es la voluntad de Dios que tú y yo manifestemos estas cualidades en nuestro trato con las personas. Amor para servir y ayudar a los demás. Mire con admiración las cosas buenas que tiene cada uno y tome placer en decir bien de los demás. Sea paciente cuando se encuentre en situaciones difíciles. Ora continuamente. Cuando los hijos de Dios estén en problemas, Sé la mano de Dios para fortalecerlos y ayudarlos. Recuerda hoy que nadie está hecho para ser independiente. Nos necesitamos a nosotros y a ellos. Deja de vivir separado de los demás. Aprende a vivir con tus hermanos. Nunca se nos olvide lo que encontramos en Primera de Corintios 12:21, que nos dice así. Ahora bien. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Ayude nuestro ministerio crecer, regalándonos un like, suscribiéndose al canal, y marcando para ser notificado cada vez que publique material nuevo. Bendiciones.